Es un cambio de época porque los dos contratos sociales que han regido nuestras vidas en las últimas dos décadas se han ido erosionando en los últimos 20-30 años y, sobre todo, se ha acelerado en los últimos años de crisis. Esos dos contratos sociales, un primer contrato es el, el contrato keynesiano, un contrato más a nivel global, eh, que desde finales de la Segunda Guerra Mundial había establecido unas reglas de juego entre capital y trabajo y donde existía un, un proyecto común, un proyecto en clave de cohesión social. Eso que ayudó a desarrollar los estados del bienestar desde el año 45 al 75, lo que se detecta es que desde mediados de los 70, fruto de la globalización, de la financiarización de la economía, de los cambios en el mundo del trabajo, pero también fruto de una hegemonía cultural de un proyecto neoliberal que va rinconando el papel del Estado, que va individualizando cada vez más a la sociedad, nos encontramos... ...pues que eh, poco a poco ese pacto tácito va eh, erosionándose hasta llegar a la, a la situación actual... ...donde precisamente con la crisis eh, se ha intensificado ese proceso de, de regulación, de privatización, etcétera Y por eso nos encontramos con la gran fractura de ese contrato que había prevalecido eh, en los últimos 60 años. Pero también hacemos referencia a otro contrato, el contrato digamos eh, más en clave local, más en clave de Estado que era el contrato fruto de la transición. Y decimos que de alguna manera también debe considerarse como un contrato erosionado o en crisis por dos motivos principales. Uno, a nivel social porque precisamente una Constitución que pretendía también garantizar un proyecto en clave de cohesión social, hoy nos damos cuenta cómo eh, ha incrementado muchísimo la pobreza, cómo se está incrementando las desigualdades sociales y que, cómo la, la sociedad eh, está cada vez más abocada a un proceso creciente y muy preocupante de fractura social. Pero también a nivel institucional vemos cómo, eh, el relato que había predominado de la cultura de la transición, de una transición que había funcionado a nivel territorial, a nivel social, a nivel político, eh, las propias encuestas del CIS, pero también el sentir un poco de la ciudadanía, nos enseñan que hay una crisis institucional realmente notable, realmente importante y que, por lo tanto, ha puesto en crisis todo ese proyecto. Es la combinación de esos dos contratos que han entrado en crisis lo que nos hace llegar a la conclusión en el cuaderno que por lo tanto se está produciendo un cambio en la época. En el cuaderno planteamos que se está produciendo una apertura de un nuevo ciclo de protestas eh, que tiene como denominador común dos grandes, dos grandes ejes. Por un lado, eh, la, la situación de la democracia, el debilitamiento de la democracia y la subordinación del poder político al poder económico. Y por otro lado, pues el proceso de polarización social y un aumento de la brecha de las desigualdades que se está produciendo. Entonces, dentro de ese ámbito, donde encontramos eh, movimientos sociales en diferentes lugares que, que han ido emergiendo, en Estados Unidos, en Italia, en Grecia, en Brasil y, por supuesto, pues en España, no, pues con la emergencia del 15M. Eh, también estos movimientos pues hay que verlos en clave de un proceso de repolitización que se ha abierto y de bueno una vuelta a volver a, a tomar interés por los asuntos eh, por los asuntos comunes. ¿no? En ese sentido, pues eh, carteles o lemas que aparecieron en el 15M como dormíamos despertados apuntan a eso, ¿no? a un proceso de repolitización que se abre y de denuncia eh, ante esa ante la situación de la democracia y luego por otro lado pues ante, ante ese aumento de la de la desigualdad y la polarización. Nosotros pensamos que los cambios sociales se deben producir sobre todo desde abajo, que sin negar por supuesto la importancia que tiene eh, pues los, los actores institucionales, pero que por supuesto sobre los cuales hay que repensar y resignificar muchas cosas. Pero consideramos que los cambios de verdad profundos deben venir de procesos de politización impulsados desde abajo, desde la ciudadanía y desde los movimientos sociales. Entonces en ese sentido, pues desde en el, con, este, con el cuaderno, eh, aspiramos a, a abrir eh, ventanas eh, que miren con optimismo lo que estamos viviendo y que, y que miren con optimismo el futuro. Y en ese sentido, pues bueno, planteamos algunas propuestas, recogemos algunas de las propuestas que se están haciendo desde estos movimientos sociales. Eh, por ejemplo pues en el ámbito del trabajo pues la necesidad de repensar aspectos pues como repartir el, el empleo eh, reducción de jornada laboral reconocimiento de trabajo invisibilizado que se da a todo lo que tiene que ver con los cuidados que eso pues históricamente pues ha recaído sobre todo en las mujeres o aspectos por ejemplo pues que tienen que ver con el establecimiento de un salario máximo y un salario mínimo que lo que haga pues sea redistribuir de alguna manera la riqueza sí yo creo el cuaderno sobre todo lo que pretende es como subrayar al final y en síntesis ¿no? dos aspectos importantes. Uno es eh, la necesidad de establecer contrapoderes en un momento en una encrucijada histórica donde realmente se han roto unas reglas de juego eh, que establecían con mayor o menor déficit pero una situación en la que todo el mundo podía participar de una manera u otra. ¿no? Y ahora, en ese sentido, eh, hace falta ¿no? la, la emergencia de nuevos contrapoderes. ¿no? Y segundo, y es un aspecto hoy contradictorio ante la situación de fractura social que está viviendo la sociedad, eh, el las páginas pretenden tener un tono esperanzador, de, de señalar que ¿no? no es el fin de la historia, no es el fin de, de todo lo que estamos viviendo. Si vemos eh, la historia del siglo XIX, si vemos el papel del movimiento obrero y cómo eh, pues pudo poner límites, reglas de juego una, a una revolución industrial que generaba grandes injusticias para el conjunto de los trabajadores y entendemos lo que pasó durante el siglo XX, donde eh, se desarrollaron políticas sociales, eh, etcétera. Pues podemos entender el proceso actual precisamente como el inicio de un proceso eh, en el que la sociedad está despertando, en la que la sociedad está repensando el futuro que tiene, precisamente porque se da cuenta eh, que lo que, lo que está en marcha ahora no, no funciona para todos. ¿no? Y, por lo tanto, el tono esperanzador eh, tiene un sentido histórico, tiene el sentido de que sí que es posible. ¿no?